A pesar de todo hay que saber Saber reír en un suceso adverso hacerte frente al maldito destino Aunque te mate el desatino Saber reír deberíamos saberlo Reír cuando nada te funciona que no te abandona, reí cuando te sientes solo. Mantener tu dignidad debía saber. Cuando te insulten sin motivo cuando te culpen de indecencia, sin despertar tu presunción te compen de indecencia sin respetar presunción de inocencia A pesar de todo hay que saber saber reír en un suceso adverso hacerle frente al maldito destino aunque te mate. El desatino. Saber retirarse a tiempo de la mesa. Cuando el amor comienza a abandonarte. Cuando te sientes de pronto muy aparte de todo lo que amas y por sorpresa. Saber no escuchar cuando te grites soportar cuando el amor te falte saber mantenerte en calma cuando debes saber darle vida al corazón cuando se muere. a pesar de todo hay que saber saber reír en un suceso adverso que te mate el desafío lo importante es que debemos saber